El ajustado pasar económico de Nazarena Vélez, voy a un supermercado chino para ahorrar. La actriz contó que tuvo que adoptar un nuevo presupuesto debido a la crisis del país y la difícil temporada de verano. Cambié de marcas, soy mucho más cuidadosa. Los detalles, en la nota. La crisis económica de la Argentina no solamente afecta a las clases medias, sino también a los famosos. Una de las más sinceras al respecto de su situación es Nazarena Vélez, quien en diálogo con Verónica Lozano dio detalles del nuevo presupuesto que tuvo que adoptar tras la difícil temporada que tuvo en la temporada en Mar del Plata. Metimos 200, 300 personas con toda la furia cada noche, cuando en los Grimaldi metíamos 1.500, hay una gran diferencia. Antes las entradas salían 500 pesos, este año 300. Uno se va adaptando y entendés que la prioridad de las familias no es el teatro y está bien, dijo la actriz en Corta por Lozano. Cuando voy al supermercado tengo que elegir lo que voy a comprar. Ya no voy con el changuito y lo lleno todo. Hay cosas que ya no compro, cambié de marcas y de supermercado. Ahora voy a un chino. Antes iba a los supermercados grandes. En los chinos tenés opciones más económicas. Soy mucho más cuidadosa. Me adapto y sé que no soy la única que le pasa, agregó. Además, contó que su hijo Tiago se da cuenta de la ajustada economía familiar. Titi me dice, apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Por qué de todos los famosos vos sos la famosa pobre? ¿Por porque tú veo que en Instagram que todos tienen plata. Yo veo a Jimena Barón que se va de vacaciones. Todos viajan y nosotros no, finalizó entre risas. Nazarena Vélez, me sacaron las ganas de hacer teatro. La actriz y productora, que protagoniza mentiras verdaderas en el teatro Carreras de Mar del Plata, aseguró, Fue una temporada triste. Nunca vi nada igual. La peor de la historia. Además habló de su pareja, Santiago Caamaño. Nazarena Vélez, protagonista de Mentiras verdaderas en el teatro Carreras de Mar del Plata, aseguró que la temporada teatral fue la peor de la historia. Fue una temporada triste. Lo hablo con mis colegas y opinan lo mismo. Trabajo desde los 19 años y nunca vi nada igual. Me quitaron las ganas de hacer teatro, dijo la actriz en Intrusos, Además, en una entrevista con Jorge Rial, Naza presentó públicamente a su pareja y compañero de elenco, Santiago Camaño. Me dijo al pasar que la última novia que tuvo fue cuando tenía 18 años, después todas las demás fueron historias poco importantes en mi vida, dijo Naza. Santiago Val, conozco los antecedentes de Nazarena Vélez. Santiago Val atacó a la madre de Barbier, luego de los dichos contra su hijo Federico. Esa gente no tiene otra cosa que hacer. Disparó el integrante de nuevamente juntos. Entra a la nota. <tose> Santiago Val disparó contra Nazarena Vélez, la mamá de Barbie, que en las últimas semanas disparó contra Federico, su hijo. Me cae muy mal porque Carmen y yo conocemos la verdad de la historia. Pero bueno, está en manos de la justicia. Lamentablemente tuvo que llegar hasta ahí, dijo Santiago en el ciclo de Mosquita muerta por la 11-10. Sé cómo es mi hijo, cómo son las cosas y cómo se destruyó ese departamento. No tendrá otra cosa que hacer esta gente, disparó. Conozco muy bien a Barbie pero no a la mamá. Pero conozco sus antecedentes y sé de quién se trata, disparó uno de los protagonistas de la obra nuevamente juntos que se presenta en Mar del Plata.